Y de hecho hace unas semanas hablando con una lingüista que estudiaba la evolución del zapoteco me comentaba que ya no era solo que el castellano estuviese como lengua dominante desplazándolo sino que estaba haciendo que el propio zapoteco perdiese palabras, que se contaminase ¿no? y que también estaba pasando mucho con el inglés en las generaciones más jóvenes que se empezaban a incluir términos y que el zapoteco que se hablaba ahora era muy diferente al que hablaban vuestros pues, padres o vuestros abuelos. Eh, no sé si vosotros en este proyecto de difusión que tenéis en YouTube eh, tenéis esto en cuenta, si abogáis por un zapoteco más puro y por... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis en ese sentido? Sí, es una respuesta difícil porque efectivamente también observamos que, así como te describo el cambio de las generaciones, también observamos que, por ejemplo, nuestros abuelos que eran monolingües en zapoteco tendían a hablar más zapoteco y tendían a, a decir todo en zapoteco. Nosotros que somos bilingües y los niños eh, tienden más a usar palabras en español, como has dicho. Y hay, hay un fenómeno que ocurre, bueno, en todas las lenguas pasa esto, que adaptas la palabra de una lengua extranjera para a tu lengua, ¿no? A tu lengua materna. También en zapoteco, nuestros abuelos hacían mucho eso, eh, a eso la llamamos zapotequización, es la adaptación de las palabras del castellano, del inglés, de, de lenguas extranjeras a la fonología y a la estructura de, del zapoteco, ¿verdad? Pero nosotros ya no hacemos eso. Nosotros y sí, los más jóvenes eh, absorbemos las palabras tal como vienen del español y, y del inglés también ahora, este, y las decimos como tal, ¿verdad? Pero... Eh, hay muchos ejemplos de palabras que usamos en, en zapoteco que están zapotequizadas, pero son palabras que aprendimos de los abuelos o de los mayores. En cambio, las palabras que aprendemos nosotros ahora, por nuestra condición de bilingües, ya no, no vemos la necesidad de zapotequizar esas palabras. Y pues sí, es lo mismo eh, también que pasa con el, con el inglés, con el castellano con respecto al inglés, también pasa eso, ¿no? Pero bueno, en, en nuestro caso, pues... También es difícil, por ejemplo, pensar en un zapoteco puro, en una lengua pura. Yo no soy purista, yo no, no soy como de esta idea. Eh, muchos por todas muchos... Sus variantes, ¿no? Supongo. ¿Perdón? Por todas sus variantes, supongo sí, sí, por todo eso y también hay mucha gente, muchos compañeros que trabajan con el zapoteco, lo cual está bien eh, que tienden a inventar mucho, muchas palabras y a tratar de poner todo en zapoteco, que, que no se vea nada de castellano, ni ninguna lengua, ningún préstamo en las, en las traducciones que hacen o en las cosas que hacen, generalmente para proyectos de, culturales, para eso, ¿no verdad? pero el problema es que nosotros pensamos que la gente no habla así muchas de, la, de las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del Internet en Zapoteco, decimos Internet, decimos computadora. Y, y lo que hacen muchos, muchos amigos es que inventan palabras para poner eso, pero nadie usa esas palabras. Esas palabras no se, no, no se difunden, no, no, hay, no hay socialización. Entonces, personalmente, y, y lo que estamos haciendo en el en Suiza es que, que hablemos como habla la gente, ¿no? Que en nuestros videos hacemos eso. No somos puristas de la lengua. Este, si entendemos que que, es, que también es un problema que se, haya tantas palabras del castellano, pero eh, también hay formas de, de decir las cosas sin evitando usar las palabras del castellano. Y ya cuando de plano no se puede, pues sí, usamos las palabras, ¿no? Cuando decimos teléfono, pues eh, teléfono es zapoteco, ¿verdad? Así, porque así habla la gente. Así se habla, así se habla en zapoteco. Eh, la gente que tiende a... Yo he visto algunos textos que han hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan del internet le ponen... este aire mágico cosas así pero la gente la gente no dice eso cuando habla en, en zapoteco no la gente dice internet dice teléfono dice este eh, no sé eh, iPad sí. di, wi sí, sí, sí. dicen dicen, dicen o sea, las, las palabras del inglés también no por ejemplo si, si alguien usa un iPhone dicen iPhone no dicen este no dicen otra cosa rara verdad entonces yo sí. más de la idea de, de, de de hablar como la gente habla. Obviamente es siempre que se puede, siempre hay que procurar también usar el zapoteco eh, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero sí esa sería mi respuesta en cuanto a, al purismo de la lengua.